la palabra el Señor presidente, señorías, hombre, yo la verdad es que después de, de haber intervenido y haber defendido esta moción para tomar medidas respecto a la segregación escolar no esperaba alguna de, de las respuestas que, que ha habido. ¿no? Porque, evidentemente, no creo que se pueda poner en duda que, que nuestro grupo no acepta la, lo que son las competencias eh, de todas las comunidades eh, autónomas. Sí pensamos que seguramente algunas estarán mejor que otras, que algunas igual están haciendo algo a este respecto... Y que en ese sentido, pues bueno, pues que igual conocer cuál es la situación en cada comunidad autónoma y ver qué se está haciendo para superar este problema, pues sí, algo importante. Porque, hombre, yo la verdad tengo que decirles a ustedes: yo soy vasco, pero muy vasco. ¿eh? Ahora, entiendo también, entiendo también que Euskadi no es una isla, que Euskadi está rodeada de dos comunidades autónomas, de las que seguramente. Ellas tienen mucho que aprender de nosotros y nosotros también tenemos que aprender mucho de ellas. Hombre, que somos una comunidad singular, decía la representante del Partido Nacionalista. Efectivamente, los singulares somos todos. Sí o no, todos somos singulares, ¿no? Ahora, yo pensaba que se iba a plantear algo de cuál es la situación o cuál es su posición respecto a la segregación escolar, porque no existe en Euskadi segregación escolar. No existe, hombre, claro que existe. Existe segregación escolar como existen en otras comunidades autónomas. y Además, un porcentaje bastante alto. Es verdad que el origen de lo que es el sistema educativo vasco actual está también un poco eh, especial y puede llegar a entenderse el porqué hoy se de estas situaciones, pero que habría que poner en medios para que se solucionaran. Y efectivamente en Euskadi eh, se acaba de llegar a un acuerdo de, de pacto educativo, pero casualidad de la vida. Ese acuerdo de pacto educativo no lo firman las asociaciones de padres y madres de la escuela pública y tampoco las asociaciones de directores de las escuelas públicas, si es un pacto... Pues eso, ¿no? Tan aglutinador, tan que si se tiene en cuenta las especificidades de todo el mundo, ¿cómo es posible que algo, algo tan importante como un pacto educativo tampoco tenga la unanimidad en Euskadi, no? Y, efectivamente, yo reconozco que el Partido Nacionalista Vasco es, partid es un partido de pactos. Es pactos, efectivamente. Ahora ¿vale? estamos con los presupuestos, a pacto de los presupuestos, diciendo... Eh, siempre y cuando no se aplique a 155. Espero que no se tengan que tragar 155 sapos, de verdad, lo deseo. Bueno, o sea, la segregación escolar no afecta únicamente a las capas más vulnerables de la sociedad, sino también a niños y niñas con orígenes sociales económicos de todo tipo, teniendo un, como consecuencia un desarrollo más limitado de las habilidades socioemocionales. Si acabamos con la segregación escolar, el alumnado tener más posibilidades de pasar de curso, aumentar sus expectativas de cursar estudios universitarios y aumentar, a su vez, la igualdad de oportunidades para todos. ¿no? Hay diferentes razones que la vez pasada ya, ya esgrimí para entender cuál es la situación, pero sí quise decir que el Estado, y en este caso los pequeños Estados de las comunidades autónomas, debieran garantizar políticas educativas que aseguren una educación equitativa que no deje atrás a los niños y niñas que procedan de entornos socioeconómicos más desfavorables, impidiéndoles romper así con el círculo de la pobreza, atajar la segregación escolar contribuiría a resolver los principales problemas de la educación en España y en esas países autónomas, como son la repetición, el abandono escolar y la inequidad. Luchar contra la segregación escolar beneficia no solo a la infancia, que procede de contextos socioeconómicos más desfavorecidos, sino a todos en su conjunto. La falta de oportunidades de interaccionar con niños y niñas de otros contextos limita la formación y el desarrollo de habilidades de empatía que pueden tener consecuencias negativas en el futuro, nivel, en el futuro perdón, a nivel de cohesión social, dando lugar a actitudes de intolerancia y exclusión. No es que lo digamos nosotros, hay diferentes eh, asociaciones, como alguna, algún parlamentario ha comentado, estudios también de diferentes profesores que viene a decir que manos a la obra, es decir, que todos y todas debemos de hacer lo imposible pues para superar esta lacra que hoy en día se da. Y vuelvo a decir lo que decía eh, con anterioridad y lo que dije de la pasada. Hay familias que pueden elegir sin traba alguna el colegio que quieren para sus hijos y para sus hijas. Y hay familias que no lo pueden hacer y que se les cierran las puertas. Lo que pedimos es que esto no ocurra y que si realmente los, los, los centros privados o concertados están recibiendo fondo público, que funcionen a este nivel al igual que los centros públicos y si no, que se les quite la subvención. Muchas gracias. Gracias. por el Grupo Parlamentario Socialista.